Buenas a todos, bienvenidos al canal Hoy vamos a traer otro vídeo de Pokémon Masters Que también va a estar compartido con el canal de Soul Crown. Recuerden que estoy haciendo una colaboración Vamos a ir al evento porque hoy, día 6 de febrero Se ha estrenado un nuevo evento en Pokémon Masters Este evento es nada más y nada menos que nos lo trae Dracón que... Ahora mismo no van a ver la, la animación porque ya la vi yo Pero el evento es de desarrollo dragón Y lo tenemos aquí, todavía no lo he hecho, lo voy a hacer con ustedes Y vamos a ver las recompensas que podemos pillar Primero, eh, tanto Iris como Débora Vamos a tener lo, lo, lo, eh, esto para subir niveles es decir, si todavía no tienen todos los, los niveles desde el, desde el 2 hasta el 5 De Débora y de Iris Pues lo vamos a poder conseguir con estos eh, cupones También notas de alto mando hasta 20 notas de líder hasta 4 Fortónicas S, 5 y demás Bueno, eso ya lo pueden ir mirando ustedes Y también en el menú eh, Aquí en, el, en la lista de misiones bueno, estas son las diarias. Hay unas misiones de evento que tenemos 14 días para completarlas. Hay 29 misiones. Yo tengo unas cuantas hechas. Y bueno, las recompensas son muy buenas porque están viendo primeramente 200, 200 gemas para empezar. Y bueno, 50, 50, 50, 50. Un montón de gemas por aquí. Más gemas, más gemas, más gemas. También tienen oh, 200 órdenes de compi multi. Otros 200 Vamos, que las recompensas están suculentas Yo voy a aceptar todo aquí Y así me llevo unas cuantas Y vamos a lo que vamos Aventura, Eventos Desarrollo El dragón orgulloso Importante, vamos a poner cambiar formación Y yo recomiendo automático Dragón Y ya está Y ahí van subiéndole ustedes los niveles a todos Creo que todos tienen ya sus respectivos niveles. Ya están todos al máximo, creo. Lance está al máximo. Bueno, eh, otra cosa más. Vamos a poner Débora, por ejemplo. Y aquí aconsejo poner filtrar por movimiento compi y dragón. Y así no se están volviendo locos. Bueno, estos son los que yo tengo. Mira, dragón puedo subir niveles. Iris está al máximo Vamos a meter a Dracón Le de a Débora Tristan así que tiene que subir niveles Y Lance no Bueno, le damos a OK o sea, Yo voy a ir con este equipo Les recomiendo ir con todos los que tengan De tipo dragón Ya que todos van a subir experiencia sea cual sea el que tenga, creo que estos son todos los que están Pero bueno, por pues si sí me falta alguno, ¿vale? Vamos a ir adelante Y aunque siempre estoy en auto Voy a quitarlo Y lo voy a hacer con ustedes Y no lo voy a poner tan rápido Voy a ponerlo a una velocidad media Yo siempre uso Vamos allá Siempre empiezo con, con los que no son cargados Eh... Defensa de X múltiple Vamos a usar poseer Dragonite Seguimos así Defensa de X múltiple Y vamos a usar hiperraya ya Contra el El Tindra Vamos a usar Uy, me había equivocado No pasa nada eh, Como estamos en el modo fácil pues tampoco vamos a volver loco Pero vamos, no era el orden No era el orden que había que hacer vale Telegram bueno ya hemos acabado uno una nota importante con Raikwasa Raikwasa se confunde cuando usa enfado y como pueden ver bueno ha subido algo de nivel y son son bastante rápidos vale pues subiendo niveles Vamos a terminar aquí y vamos a ir al siguiente nivel Decía que con Rayquaza cuando usamos enfado pues se queda, se queda confuso Y con la habilidad que en gris, que digo yo la habilidad gris Que es la que no cuesta nada Te quita el, el, la confusión, entonces lo suyo es usar enfado y después el S No gastarlo en vano pero bueno, se me ha ido un poco la pinza Y como era, no era muy difícil, pues... Mira, de paso conseguimos un orbe Venga, vamos a por él Vamos a usar... Vamos allá Vamos a usar el enfado Defensa especial múltiple Vamos a usar la poción en dragonite ¿Ve que se confunde? Pues ahora usamos con un poquito de imaginación Defensa especial múltiple y como quiero conseguir el orbe, no voy a pegar más. Así que vamos a usar la... esta las. estas no, Las que no hacen daño a nada. Hasta llegar a. hasta que pueda hacer el, el ataque especial. El movimiento compil. Vale, que ya lo puedo hacer. ¿Con quién lo voy a hacer? Venga, uh, con, con este González. Y es yo saco un empresario. La cosa es cuando tengan lo de conseguir un orbe, intentar conseguirlo. Vamos a aprovecharlo, ¿no? Y nada, por lo menos para mí está siendo muy fácil. Es verdad que tengo los Pokémon están a un nivel muy alto. Wow. Vale, cada vez van consiguiendo más nivel. Me va a venir genial. Vamos al siguiente nivel. Para que el vídeo no sea muy largo. Ok. Si les hablo del orbe, ya voy a, voy a ir directamente. Vamos al auto. Y vamos a ponerlo un poquito más rápido. Vamos allá. Enfado. Defensa especial PC múltiple. Y una poción, ya que con él vamos allá adelante se queda con nada de, de vida ya que está confuso otra vez con un poquito de imaginación seguimos poniéndole vamos a ponerle otra poción a este otro espadito a toda máquina y empezamos con los hiperrayos empezamos este con un hiperrayos vamos a curarnos otra vez de Vamos a hacer otro diferente Vamos a hacer El movimiento compi de Dragonite No sé si se me entiende cuando estoy atacando Es que voy súper rápido Entonces pienso y hablo al mismo tiempo No sé si estoy diciendo una bobería ¿eh? Así que <ríe> perdónenme si eso Venga Se ha acabado Yo se Le acabo un golpe al móvil Impresionante Bueno Ven, sube una barbaridad de niveles Bueno, de experiencia Los niveles van por la experiencia ¡No! <ríe> He puesto otro combate, no quiero combatir otra vez Y bueno, entonces vamos a probar ahora Creo que ya no hay más niveles Ah, pues sí, hay un nivel experto ¡Wow! <ríe> Cuidadito que hay un nivel experto Venga, vamos a por él a quitarle el auto consigue volver. uff, el experto e igual, me vamos a hacerlo. vamos allá enfado defensa especial múltiple Porción para este wow, que nos lo mata defensa especial múltiple otra porción aquí De la máquina y nos bueno, vamos a hacer el, el movimiento compi de de aquí de Rey 4. Que rápido lo cargó, ¿no? Bueno, yo también lo cargo rápido, no pasa nada. <ríe> Hago un par de rayos y, y se acabó. A ver, a ver, a ver, a ver una. Vamos a ver Creo que sí que se ¿no cayó La otra Te regalo <ríe> Ese Gumi a la basura Pues nada Este es un poquito más difícil, ¿vale? Por eso se llama experto Pero vamos, que gana muchísima más experiencia Pasó Casi el cuádruple, ¿no? Bueno Uh, por esta parte, por el, por el modo un jugador, ya no hay más, ¿no? Están todas estas, pero en el modo multijugador vamos a empezar también con el modo difícil. Estos tardan un poquito más y hay que volver a elegir el equipo. Pero aquí sí que digo yo. Oh, dragón. Con el que te viene recomendado, vas a hacer eh, Va a ser lo mejor. Entonces yo aconsejo este directamente. Y adelante. Vamos a ver qué recompensa da. Bueno, lo podía ver fuera. A ver con qué va la gente. Lance. Y me sacará otro jugador. Lance, creo. Si no, yo creo que lo voy a dejar. Bueno, bueno, bueno. Tristana. Pero como... Player. Eh, personaje no jugable. Como personaje no jugable, Es decir no es una persona, sino es. Es el propio.. El propio programa. El propio juego. Wow. Todo lo que le quita. Bueno, lo que pasa de los combates múltiples es que. No se le puede adelantar, no se puede poner más rápido. Y. Oh. A mí por lo menos me... me para un montón no, Yo tenía que haberme... Había, tenía que haber hecho algún ataque Pero va, ah, este es este sencillo Toma, pa'l piso Vamos a usar que no, poción, en el de la izquierda. Los combates múltiples para ir más tranquilo así que es normal que, que no te permita ir mucho más rápido. Porque vamos... Mmm... Hay que pensar mucho, ya que no solamente cuenta lo que tú hagas Sino lo que hagan las otras dos personas En este caso, el otro jugador y el, la propia inteligencia de, del juego Entonces, no sé Pero bueno No cuesta mucho, al menos este nivel Yo creo que lo pueden hacer absolutamente todo. Así que les deseo muchísima suerte Y que estén ahí pico pala Mejorando sus dragones y consiguiendo todas las mejoras Vamos a ir terminando aquí Y bueno, para acabar el vídeo Como siempre acabo Voy a hacer un par de tiradas Pero, pero, pero, pero En este caso las tiradas van a ser un poco Diferentes, ¿vale? Ya que he comprado gemas Sí, he comprado gemas, me he vuelto loco Y compré gemas Y, y voy a usar lo que viene siendo El chollo del día Porque son solo 100 gemas De pago, pero son 100 gemas y, y voy a intentar conseguir a Hoja y, y a Kukui Aunque dentro de poco vendrá un evento que es el que tiene los globitos Con el que seguro, seguro, seguro podremos conseguir a Kukui, a Hoja, a Echo y a muchos otros Entonces eso, que van, van a venir Kukui y demás Y entonces sería un gasto, un derroche de gema importante Cuando a lo mejor después me va a salir Entonces con 100 va que chuta tengo ahí unas cuantas gemas de, de pago que se puede usar Así que vamos a aprovecharlo Venga, ¿saldrá cucuy No, <risa> Venga, la animación fuera No, no es cucuy Pues vamos al chollo del día con hoja Que por cierto, ayer hice el chollo del día en el de hoja Y me salió... Eh, Bruno En plan, pero si ya lo tengo Ya que me sale un nivel 5 Al menos que no lo tenga y tampoco hay suerte con este Bueno, bueno, bueno, bueno Yo y mi suerte me precede, me precede Pues nada Pues espero que les haya gustado mm, Aprovechen este evento al máximo Si es así y les ha gustado Denle like También puedes suscribirte aquí abajo al canal Y al lado justo tienes el, la campanita Para que te avise cuando subamos mm, En este caso Vídeos tanto en mi canal Como en el canal de Soul Crown pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.